Muy buenas tardes, este, tengan todos ustedes, pues desde la Expo Monterrey estamos aquí transmitiendo en vivo, este, los invitamos a que vengan a la Expo Monterrey aquí tenemos algunos números de parte que van a ser de su interés este, tenemos aquí ahorita a un compañero y amigo que es Humberto Segura que nos acompaña de Laredo, ¿cómo estás este, Humberto? ¿qué tal? ¿cómo te va? Hola, buenas tardes aquí en la Expo Intermex, invitando a todos los clientes de la zona Laredo, Monterrey, de mi zona Tampico, que nos visiten. Estamos aquí en el stand 1625. Y ahorita vamos a presentar algunos productos de suspensión. Muy bien, este, pues vamos a presentarles, amigos, lo que es la suspensión HT300 de Hendrickson. Nosotros traemos la equivalencia GF6000, que es la suspensión que trae, ahorita está de moda, ¿no? La traen todos los remolques, todos los remolques planas. Lo pueden traer este, los que traen redilas, lo que pueden traer los camas cama secas. ¿Qué tal mueves esta suspensión en tus zonas, este, Humberto? La de cama baja se mueve bien, lo trae todos los boys Ahorita estamos fabricando lo que es la viga, la percha, los trifuncionales. Como pueden ver, las la bolsas, amortiguadoras es un complemento. Pero sí lo movemos bien ahí en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo lo manejas bastante bien. Pues bueno, mire, nosotros traemos una suspensión con un espesor de 3 octavos con un acero de resistencia A36, con, asa, con abrazaderas de grado 8, estas abrazaderas si, si lo ven, ya viene directamente para que sea fijada en el eje, cuando ustedes compren la suspensión, esta suspensión el vendedor les tiene que dar las especificaciones de torque, es muy importante lo que es los torques en las suspensiones, porque pues, van a darle un rendimiento mayor a lo que es este pues a la suspensión, en este caso las abrazaderas, por dar un ejemplo, es un perno tipo U de 7 octavos, traemos un torque para esta este, abrazadera, lo traemos de 600 libras-pie, así como todos los componentes que lleven torque o apriete, traemos nosotros la especificación técnica para que ustedes puedan este, instalar sin problema lo que es la suspensión, traemos el buque trifuncional en, la, en el sistema alineado rápido, o tener, también traemos el, el, el trifuncional de alineado normal Y si llegaran a tener algún sobrepeso Lo tenemos con perno de, de, de una y media de espesor También tenemos los torques que nosotros se los podemos brindar Entonces este, le recomendamos mucho esta suspensión Está garantizada en los centros de servicio Tenemos, la, tenemos ahora sí que disponibilidad de este tipo de número de parte o de estas suspensiones Acuérdense que este es para 30 mil libras Acérquense a un asesor Por si ustedes cargan un poquito de más Para nosotros darles alguna recomendación ¿Verdad? Eso es en cuanto a la suspensión HT300 en Hendrickson Y equivalente GF6000 en GAF Acuérdense que nosotros traemos un espesor de 3 octavos Esta, la fabricación de este tipo de suspensión Se marca la silueta Ya no es por pantógrafo lo que es el corte Sino ahora es por láser y aparte para hacer el doblaje se cuenta con dados especiales para no estresar lo que es el acero La soldadura que nosotros aplicamos en esta suspensión No es una soldadura de electrodo, sino es una soldadura MIG Y pues es por medio de programas Si tú le pides al programa que de profundidad tenga un octavo por tres octavos de espesor Es lo mismo que te va a dar este, lo que es el robot verdad Ese es este, el tipo de fabricación que traemos en las suspensiones este HT300 o Jefe 6000 en marca Gaf. Ahora vamos a pasar eh, de este lado este Diego. Vamos a pasar. Aquí tenemos a nuestra compañera, ¿cómo te llamas? Dora. Dora. No es la exploradora, es nuestra compañera. Muy bien. Vamos a pasar a ver lo que es el algunos números de parte que manejamos. Este, ¿qué tal lo manejas este Humberto? Pues es de batalla, se mueve mucho en Olaredo y eh, bueno, en todas partes. Es el 11066. 1106, es para la muelle delantera Freightliner, eh, suspensión Fast. Es de bastante movimiento. También traemos lo que es el buque para el International. Soporte motor, el 11, el, el 100, 75. También es de movimiento. Y, y uno de los clásicos, ¿no? Para la cabina, ¿no? Correcto, el, el ProStar, el 34.5.52. Ahorita, en la actualidad, en... Toda la región es de supermovimiento 34 5, 52 de cabina del Prostar. De ahí también traemos lo que es el la granada de dos pulgadas, muy famosa, diferentes nombres. En mi zona le dicen la encuerada de bolillo. Él atrae la suspensión FAS y de bastante movimiento. La clásica de moño, suspensión Gengar. Como la pueden ver, esta es también de mucho movimiento, como pueden ver traemos producto de movimiento. Y esta granadita es del Kengo la trae el Kengor este AG460, es de 2-3 cuartos, este, su perno no es recto, su perno internamente viene siendo una esfera, porque acuérdense que esta granada va instalada no horizontalmente, sino que trabaja verticalmente para esos efectos combinados que demanda la suspensión. Esta es la única que puede llevar, este, digamos, la ag 460 de, de Kenwood. Y tenemos la otra, la clásica, este, Humberto. Así es, la 3520. Igual para la barra de torsión. Esta sí trabe, no, no cuenta con el per, con, perdón, con, la esfera. Y es la normal, la clásica. Muy bien. Aquí tenemos unas de autobús, este, Humberto. Así es, aquí tenemos para la barra estabilizadora. ¿De qué carro es esa? Este es del, del Mercedes... de Scania? Escania, perdón. Es la barra estabilizadora. También contamos para el Volkswagen. ¿Vos, vos? bus? ¿Perdón? Y la barra estabilizadora, ¿no? La y las de Canilla que le llaman también, ¿verdad? Que es para este... es Mercedes, ¿no? Mercedes. Para Mercedes-Benz. Ya en diseño un poco más... Más viejito. Más sin embargo, todavía se mueve en el mercado. También traemos para las barras estabilizadoras de puro autobús. Ahora sí que dominamos lo que es el mercado de tractocamión y de autobús, ¿no, Humberto? ¿Qué tal mueves estas piezas en, allá en Nuevo Laredo? En autobús es poco, poco porque no tengo talleres. Casi toda la mayoría lo baja Monterrey. Hay más de bolsas amortiguadas en cuestión de autobuses. Muy bien, pues acá también tenemos una de, del MAN. Esta sí se necesita un dispositivo, Humberto, por la forma, ¿no? Este, acérquense a, a nuestros centros de servicio Cualquier figura de la que nosotros vendemos Podemos tener los dispositivos Y tenemos la asesoría para que ustedes puedan instalar sus piezas Sin que tengan contratiempos, ¿verdad? Le tenemos la asesoría en cada centro de servicio ¿Dónde te ubicas tú, este, Humberto, allá en este en, Nuevo Laredo, Laredo? En la avenida César López de Lara, 4427 Colonia Burócrata Ahí estamos abiertos en un horario de 8 y media a 6 de la tarde Y hoy los invitamos aquí a la, a la expo ...estaremos hasta el día de mañana esperándolos. Eh, ahora sí que tenemos bastante tiempo para que... Este, ...ustedes puedan venir a visitar lo que es este, la Expo este, de Sintermex. ...estamos entrando a las 2 de la tarde y cierran a las 9 de la noche... ...mañana yo creo que va a ser una... ...ahora sí que una situación de locura porque es cuando se llena... ...vienen grupos musicales para ambientar lo que es este el evento... ...vienen muchos grupos norteños... Este, los esperamos, vengan con su familia, ahora sí que es familiar todo esto Traemos también mucho souvenir para que puedan ustedes llevarse algo de recuerdo De que estuvieran en los Estano o en la Expo, verdad este, Pues ahora sí que por nuestra parte los invitamos Y gracias por este tiempo que nos dan de escucharnos Y de verdad que apóyense con nosotros Nosotros tenemos algunas piezas que le pueden dar un buen funcionamiento este, Para sus unidades, tenemos ahora sí que modelos para tipo viejo, para tipo mediano y para tipo nuevo. Los esperamos en la próxima y esperemos vernos mañana. Ahora sí que más o menos como a esta hora. Para poder presentar otras cositas que tenemos por ahí de sorpresa. Muchas gracias por su tiempo. Este, si quieres ver, este, enfocar un poquito. ¿Dónde está la gente, Este, Diego? Pues muchas gracias, amigos. Estamos ahora sí que a la orden en nuestras diferentes sucursales, cuídense mucho, felicidades y suerte.